Se trata de poner en contacto a las organizaciones de la discapacidad con los responsables municipales para que tomen conciencia de que a pesar de que hemos avanzado mucho en nuestra sociedad siguen habiendo múltiples barreras que impiden el pleno ejercicio de sus derechos a las personas con discapacidad. Es necesario que todos los espacios estén acondicionados y eso no, no hablábamos de barreras arquitectónicas, pues sino culturalmente hablando. Es un paso que estamos dando, que debemos eh, eh, continuar, un compromiso y que cuando lleguen dentro de unos cuantos años se diga, oye, ¿se ha hecho o no se ha hecho este plan de accesibilidad y, eh, aquí en nuestro municipio de Tejera? papel es concienciar sobre todo de las barreras arquitectónicas que puede haber tanto en las calles como en los edificios públicos, como en el ámbito de la cultura, como en restauración, en cualquier ámbito que no podamos entrar con una silla de ruedas. comenzado con un poco la explicación acerca de las discapacidades, eh, principalmente lo que es la lesión medular, cómo lo que es exactamente y cómo prevenirla. Luego también qué ocurre cuando sucede y lo que, se, lo que vendría luego de la lesión medular. Hoy he aprendido que el mundo no tiene dificultades, que hay mucha gente que que esté en silla de ruedas puede llegar a lograr muchas cosas. Nos agrada mucho que el centro haya sido elegido para disfrutar y difundir esta jornada. Eh, creo que tienen que ser visibles todas estas personas que son parte de la sociedad y que cualquier día, en cualquier momento nos puede tocar a nosotros pues necesitar esa accesibilidad que se está transmitiendo. son los que nos van a llevar a nosotros, a los que tenemos algún tipo de discapacidad, pues en una vida normalizada y sin mirarnos muchas veces con el pobrecito y, y viéndonos como personas con, vamos, con, con cualquier otra.